Te muerto, de muerto, de de muerto, de muerto, de muerto, de ¡Santori! ¡Days of fire! ¡Al insta no ¿Qué pasó la última vez? vez? Mientras los hermanos Jung Fa estaban batallando. Estoy haciendo esto por tu bien, Lee! Yamato y la pandilla le hicieron una prometedora jugada a Mar David. ¡Ahora haré que abras los ojos! ¡Vida fuego! Wen dio todo lo que tenía para que su hermano recobrara el sentido y llevarlo de nuevo ah. al lado del bien. Y al final, el amor fraternal lo conquistó todo. Oye, ¿necesitas una mano? ¿Qué sucede? Toma... Lee finalmente estaba libre de B, pero habían muchos problemas esperando a los otros tres. Pensaron que habían encontrado la entrada a la guarida de Mardaví, pero en cambio tendrían que enfrentarse a Ken y a Joshua. Por fin, pensé que nunca llegarían. No escaparás, más vale que dejes de correr. No lo creo, correr por las nubes es más divertido que nadar en queso derretido. <risa> El ratoncito! Es mi culpa. Ahora nunca volveré a verlo. ¿Qué estás balbuceando? Oh, gracias al cielo que estás bien. Estaba preocupada. Disfruto mucho tu compañía. Oh, ¡Qué bien! Porque traje más compañía. Conoce a mi oh, familia! Ya, y mi gran bocota! ¡Que comience el episodio! Oh. La más larga vida batalla. Vaya, vaya, es Yamato y su pandilla de perdedores. Qué sorpresa tan agradable. Supongo que no sabes cuándo renunciar. Lástima que la decisión ya no sea tuya. Yo la tomaré por ti. <risa> <risa> Lo siento, pero no puedes salir corriendo. Yo nunca salgo corriendo. ¡He venido por Mar David! <risa> él está detrás de esa puerta. ¡Vamos por él! Hazte a un lado. Déjanos pasar. ¡Ahora! Oh, lo lamento. Olvide mencionar que tienes que derrotarme primero. ¡Oh, rayos! No hay problema. Si lo que quieres es una vida batalla, la tendrás. Te arrastraremos como un saco de trigo, no eres más que un aspirante a Mardaví Alto, me asustas Desafortunadamente, no saben de lo que hablan Trabajo para Mardaví por mi propio beneficio ¿Qué quieres decir? ¿No te das cuenta? Estoy tomando control del vidamundo, uso el poder de Mardaví para lograrlo Me decepcionas Yamato, pensé que a estas alturas ya habías descubierto mi plan ¡Eso no tiene sentido! El plan de Mardaví es destruir el vidamundo, ¡no quedará nada! Entonces sí entiendes mi plan ¿Ah? Tendré el poder para construir un nuevo vida mundo Y elegiré quién estará allí conmigo ¡Ah! Te diré que dame una vida batalla decente Y puede que considere dejarte ser parte de mi nuevo reino Bueno, la oportunidad está golpeando y la puerta está a punto de cerrarse A menos que ninguno de ustedes tenga las agallas ¡Yo las tengo! ¿Qué haces? Déjame manejar esto tengo una cuenta por arreglar con este payaso de una vez <risa> Tienes que estar bromeando ¿No te humillé lo suficiente la última vez? Yo jamás me rindo hmm. Batallaré contigo si los dejas así. Y... ¿Y por qué habría de estar de acuerdo? Váyanse ¿Pero por qué? Váyanse mientras pueden Tienes que vencer a Mardaví De acuerdo Está bien, nos vemos Nadie irá a ningún lado ¿Qué inesperado? Déjalos ir, no les hagas daño ah. ¡Kane! ¿Ah? ¿Vamos a vida a batallar o qué? Bien ¿Y si Grey pierde? ¿No estás preocupado? Gray puede cuidarse solo Él tiene razón, tenemos que derrotar a Mar David Tienes muchas agallas para enfrentarme después de lo que pasaste la última vez Eres un perdedor muy testarudo. Voy a disfrutar esto. Haré que esto sea tan rápido y doloroso como sea posible. Luego iré por tus amigos. Me encanta la emoción de una buena cacería. Hablas demasiado. ¿Ah? El aburrimiento es tu estrategia especial. ¿Cómo te atreves? Ahora no tendré ninguna compasión. ¿Preparado? ¿Listo? ¡y da fuego! <risa> Eres muy bueno escapando. Veamos si puedes esconderte de esto. <risa> Muy bien. Oh, vamos. Hasta un debilucho como tú puede hacerlo mejor. ¿Qué sucede? Te congelaste del miedo. Quizás esto te espabile. Si es que no te destruye primero. ¡Vida juego! A mí te lo Estás fuera de esta liga. ¿Por qué no te rindes? inespera? ¿Y los puntos por ataque? Nunca podrá notarlos. Lo tengo tan confundido que no puede moverse. ¿Cómo se siente pararse allí y ver cómo destruyen tu vida man poco a poco? ¿No dices nada? Bien, entonces esta batalla se acabó. Te equivocas, esta batalla apenas comienza. ¿Qué? verdaderos vida jugadores confían en su vida man. Nos han hecho un poco de daño. Pero el único daño que cuenta está al final de la batalla. No te creo. Un verdadero videojugador al menos se defendería. Está exagerando como lo no hace siempre. Necesito que resistas un poco más, Crown Raiden. Esta puede ser nuestra última batalla, pero también será la mejor. ¡Es hora de derribarlo, viejo amigo! <risa> no puedo creer que le hables a tu vida, man. Como si tuviera sentimientos o algo así. Los Vidaman son solo herramientas, lo que importa es el poder, algo que nunca tendrás Vamos, tú no crees en eso ¿Por qué no? Sin poder no somos nada Mi padre me enseñó el valor del gran poder E igual que él, lo usaré para aplazar a mis enemigos, con o sin Vidaman Aunque odio admitirlo lo tuyo en verdad, nos parecemos mucho Por favor Supongo que intenta ser gracioso No tiene nada de gracioso, la búsqueda del poder casi arruinó mi vida más joven solía creer que la única forma de ganar respeto era siendo el más fuerte a cualquier costo pero el poder sin misericordia tiene un precio terrible yo aprendí algo ese día el poder sin control es siempre una combinación para perder qué tratas de decir mi búsqueda de poder me dejó completamente solo Estaba fuera de control Lo único que tenía era mi vida, man Tenemos un lazo que tú jamás entenderás Y es por eso que te derrotaré Desperdicias tus energías, como si a mí me importara Verás, no me importa nada Excepto controlar este mundo Y luego estarás solo Y tu vida será tan vacía como lo era la mía ¿Por qué me dices esto? Para que comprendas el error que estás cometiendo Mi pueblo natal, Winton, estaba completamente destruido. Yo no tenía ningún lugar que pudiera llamar propio. Todo me lo habían quitado. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Solo me quedaba una persona en esta vida, mi hermana Liena. ...pero la alianza de las sombras se la llevó... ...no tienes idea de cómo se siente eso... ...¿verdad? No. Oh, tienes un hogar y una familia... ...fuiste criado con lujos por tu padre y por Joshua... ...ellos te malcriaron... ...tenías todo lo que querías... ...te amaban y te cuidaban... ...tú sabías que ellos siempre estarían allí... ...pero no apreciaste lo que tenías... ...vienes de una familia rica y poderosa... ...y siempre pensaste que eras mejor que todos los demás... ...¿no es así? ¡Responde! ¿Cuál es tu punto? No es mi culpa que provenga de una familia que conoce el valor de la riqueza y el poder A mí me suena vacío La vida es más que riqueza y poder Cuando lo perdí todo aprendí lo que realmente importaba y este pequeño vidaman estuvo a mi lado en cada paso del camino Sabía que podía ser mejor vida jugador si me hacía una mejor persona Ser un gran vida jugador era todo lo que tenía Decidí que no quería estar solo ...quería otras personas en mi vida... ...aprendí que mientras más me preocupaba por los demás... ...más fuerte se hacía mi vida espíritu... ...y ahora no estoy solo... ...y eso comenzó con mi conexión con Cron Raiden... ...si crees que puedes derrotarme tú solo, Kane... ¡Adelante! Ah, y bien, no tienes amigos, Kane... ...¿para qué peleas? ¿Ah? No le preguntes a él, es solo tu mayordomo... ...es gracioso, para ser un chico tan poderoso... ...me pareces bastante débil... ¡Cállate! Tú no me conoces... Te mostraré lo que es el verdadero poder y no necesito a nadie que me ayude a hacerlo. Puedo comprarte y venderte a ti y a tus amigos. Ahora déjame preguntarte algo. Tú acabas de recuperar a tu hermana Liena. ¿Y si algo te sucede? ¿Te arriesgas a que ella se quede sola? Eso arruina tu teoría de tener gente en tu vida. Liena jamás estará sola. Oh. Mei y Armada siempre estarán con ella. Sin mencionar a Yamato, Terry, Bull, Wen y Lee... Todos ellos son nuestra familia ahora. Nos tenemos unos a otros, ¿lo ves? Es imposible que ninguno de nosotros esté solo. Liena sabe que debo hacer lo que se requiere para detenerte a ti y Marta a ti. Supongo que no importa entonces si no vuelves a ver a tu hermana. ¿Sabes qué? Eres patético, Grey. ¿Ah? <risa> Hablas mucho, pero no dices nada. Parece que mis ataques te han confundido tu mente débil. ¡No! Ah. Tú eres quien tiene la mente confundida No has escuchado ni una palabra de lo que dije Pensé que podía ayudarte, pero eres una causa perdida ¡Terminemos con esto ahora! ¡Diaman! ¡Diaman! Ya no será suficiente esta vez, te arrepentirás de estar del lado de Marta B Eso lo veremos Estás muy hambriento de castigo Me alegra que hayamos tenido esta charla hoy, Grey Será mucho más satisfactorio cuando me ruegues piedad después de que haga pedazos tu patético vidaman. <risa> Grey, ¿sientes eso? Se llama desesperación Acostúmbrate a ella porque es lo único que sentirás de ahora en adelante Mi padre tenía razón La fuerza es todo lo que necesito para ser un ganador en este mundo Voy a hacer que estés orgulloso de mi padre. Ahora te mostraré mi verdadero poder. La única manera de ganar respeto es dominando. Sin piedad. ¿Dónde está tu vida espíritu ahora, Grey? Eres un cobarde y lo sabes. Estás acabado. ¡Talpe ¿Ah? de impacto, Crank! ¡No! ¿Qué? Esta batalla apenas comienza. ¿Qué? ¡Vida a fuego! ¡Qué pena! ¡Rayos! No tienes amigos, Kane. ¿Para qué peleas? No le preguntes a él, él es solo tu ¿No? mayor no necesito a nadie. Creo que finalmente logré llegarle. Estoy herido. Y tú tampoco luces muy bien. Pero podemos hacerlo, Cronraven. Tenemos que hacerlo. Una última vez, viejo amigo. Por favor. No está mal. Me agarraste por sorpresa, pero no volverá a suceder. ¿Qué estás mirando? No has ganado. Di adiós. Dios. ¡No! Ah. Vamos, entra. Está el tamaño equivocado. Necesito vida bombas que funcionen. Joshua, encárgate. Lo siento, Kane. Vamos, Joshua. Trámelas ahora, me quedé sin nada. ¿Estás seguro? Claro. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo confirmaba. Por un momento me preocupaste. Buen trabajo, Joshua. Al menos tú conoces tu lugar. Te doy órdenes y tú obedeces. Claro. Lo que tú digas. Con estas humillaré a Grey. Y luego lo obligaré a jurarme lealtad eterna. Eso sí tiene suerte y decido ser generoso y lo perdono. ¿Ahora qué? Grey no siente humillación. Además, si lo hiciera, no se sometería ante ti. Es demasiado orgulloso para hacer algo así. Déjamelo a mí. Mi padre me enseñó que cualquiera puede quebrarse. La gente hace cualquier cosa cuando sus vidas están en riesgo. Sí, pero... Aprendí todo lo que necesitaba saber de mi padre. Es hora de darle una lección. Míralo. El tonto ni puede sostener su propio man sin amarrarlo a su mano. Él sabe que con un buen disparo lo sacaré del camino. Creo que sería un error subestimar a Grey Él es mucho más poderoso de lo que crees, es solo que su poder es diferente No me interesa lo que piensas, Joshua mm. Te agradezco que te reserves tus opiniones Las heridas ocurren, es parte del juego Mi mano fue golpeada, pero no me ves quejándome y amarrándola, ¿o sí? La sed de poder de Kane lo está destruyendo <risa> Espero que no nos destruya a todos es mi culpa, debí ser más honesto con Kane desde el principio Observa Joshua, voy a derrotarlos a todos, igual que mi papá Eso estuvo mal, mi papá dice que se supone que todos caigan Lo siento Kane, debió ser mi culpa, seleccioné unas vida bombas muy ligeras, pero lo haremos perfectamente ahora ¿Eso crees? Sí, mi trabajo es asegurar que puedas hacer todo lo que tu padre puede hacer Entonces puedo... ¡Soy igual que él! Su padre lo presionaba tanto. Y yo lo empeoré al no dejar que fuese responsable por sus errores. Todo lo que importaba era que se sintiera poderoso. Y ahora miren en qué se ha convertido. Su poder lo ha consumido. ¿Lo sientes? Esa sobrecogedora sensación de que estás a punto de ser humillado, Gray. <risa> Permíteme confirmártela. <risa> ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Estás bien? Necesito tu ayuda, Joshua uh -uh. ¿Qué pasa? Esta vez no puedo ayudarte, Kane Lo siento ¿De qué estás hablando? ¡Claro que puedes! ¡Siempre lo haces! ¡Juntos lo derrotaremos! Te pones en mi contra cuando te necesito, ¿es eso? No vuelvas a cometer ese error ¡Te ordeno que me ayudes! Me rehúso a cumplir tu orden, esta batalla está mal Yo siempre te cuidaré, pero esta vez estás solo Traidor, basta, te haré pagar por esto Joshua Sí, no tendré piedad, acabaré con todos ustedes No necesito a nadie, yo tengo el poder Es mi turno, voy a dominar este mundo, es mío Tú no puedes tenerlo. Solo necesito más vida bombas. ¡Joshua! ¿Dónde están? ¿Alguien las escondió? Sé que tengo más. ¡Fuiste tú! ¡Tú me las robaste! ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvemelas ahora! Grey, por favor, debes ganar. Es la única forma de salvar a Kane. Consideran un acto de piedad. Usa todo el poder que te queda, no hay otra opción. Hazlo rápido. Ah, espera, aquí hay una. Será todo lo que necesito. Hermosa, ahora ganaré. Este será el fin de Grey. Ya que te gustan tanto esas ridículas charlas con tu vida, man, te sugiero algo. ¿Por qué no te despides de él? Es tu turno. Dije del Vidamán, no de la vida bomba. Como sea, ya todo terminó. Sí, esta vez es cierto. Puedes hacerlo, Gray. <risa> <risa> Vamos, Kane. Terminó. Todo estará bien ahora. Gracias, Gray. Cuídalo bien, Joshua. Por supuesto que lo haré. Siempre lo hago. Yamato. El resto depende de ti. Yamato. ¿Ah? ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Eso espero. He fracasado nunca. Vamos. Correcto. <risa> Oh, oh. <risa> yo? hablando de desilusión. Después de mucho parloteo, Grace se las arregló para derrotar a Kane. Y pensamos que el camino hacia Mar David finalmente sería fácil. Pero Yamato y Terry tienen que superar al malvado Viarse y a la hora perverso Anju. Esta puede ser la vida batalla más terrible de todas. Para verla, ¿saben qué tienen que hacer? ¡En el, ¡En el próximo episodio! ¡Suscríbete も無駄でごじゃろ。骨は拙者